¿Ven lo estúpido y, y, y descabellado que suena a eso? Hola amigo, ¿cómo estás? Gente, ¿cómo les va? Todo bien, todo bien, joputas eh, Bienvenido a un video más. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué viene? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Qué, se viene? ¿Qué se viene? Y sí, una muy mala noticia para los seguidores de One Push Man. Y seguramente no van a estar muy contentos con esta noticia que Hollywood eh, va a hacer un live action de One Push Man. Eh, y, y ya hemos tenido mala experiencia con live action de películas de animes o películas de, de animación eh, japonesa de anime. Eh, como por ejemplo eh, Dead Note es el que hizo Netflix la serie que fue una reverenda cagada <risa> ni hablar de Dragon Ball y se me escapa una más eh, Ghost in the Shell Ghost in the Shell es una basura de película eh, lo que pasa es que el mercado estadounidense no entiende mucho del anime entonces lo no quieren hacer muy Yankee y termina pasando cagado pero si, si esto no fuera poco el que va a ser el que va a ser la película la live action de One Punch Man Va a ser el director eh, Justin Lin, que hacía eh, películas de, como Rápido y Furioso, o sea que si ya... ¡Pues eres tremendo, come mierda! Eh, si ya de por sí eh, siempre hacen malas, malas adaptaciones Hollywood con películas de anime, es que te la haga el chabón de Rápido y Furioso, es como... Es una sentencia de muerte, amigo, es que, es que es, tiene todo, te va a salir como el reverendo gente de todas formas, pedazo de mierda de película que va a ser, ya te lo digo, ya te lo anticipo de una ni te, ni te calientes, déjalo pasar eh, bueno, hoy nos despertamos y me encontré con un bombazo en Twitter que están hablando de la franquicia de la película de Joker 2 eh, a lo cual, eh, estarían hablando con Lady Gaga para hacerle Harley Quinn pero eso no es lo peor, sino que es la película eh, de Joker 2 con Joaquín Phoenix eh, sería un puto musical O sea, sería un musical, eh, Joker y Harley Quinn O sea, ven lo estúpido y, y, y descabellado que suena eso En serio O sea, quieren hacer un puto musical Con el con, con Joker y Harley Quinn En serio A tomar por culo, hijo de puta eh, Vamos a hacer una tiza Un poquito Un poquito más bonita eh, ¿Cómo se llama esto? Es que me, me quedé flipando, amigo sí. Una, una, una Como el pato, eh puto y de mierda eres como el puto pato ¿eh? una pisada una cagada ¿eh? o oh, puta eh, bueno en una, en una información mucho más bonita eh, ¿cómo se llama? warren low un dibujante de la puta madre como vemos ahí la harley Quinn de fondo que tenemos acá que hace dibujos muy realistas hizo una una variante de la portada de batman 125 que actualmente está saliendo en DC eh, y la portada es de eh, Selina Kyle, eh, Catwoman y la verdad que vos la ves la portada variante es un puto espectáculo. También el cómic está, ah, pero o sea, al valor de venta del cómic de la variante es de 20 dólares, 20 dólares. Sí, pues, hay que tener un poquito, hay que tener mucho cariño, y mucho amor, pero es para colecciones así que bien por ahí. Y como yo digo, me encantan las ilustraciones de, de, este, de, este, de, este, de, este, de este dibujante, la verdad que se va a la puta madre con los dibujos. Eh, bueno, como Auron Play, como Anchi y varios eh, Juan eh, dijeron de que los au se retrasaron por problemas técnicos, se retrasaron y eh, a presentarse el domingo, pero final se terminan presentando eh, mañana eh, miércoles. Y ya tenemos los horarios para Argentina y el resto de Latinoamérica, que siempre quieren preguntar ¿por pues, ¿qué, qué horario tiene? Bueno, acá tenemos los horarios. ¡Sigamos! Blizzard estaría presentando para el 2023 el Diablo 4 tan esperada saga que vienen ahí, ya vienen peleando y estaban esperando, mostraron un gameplay y técnicamente lo que se dijo es que se sacaría dentro de 12 meses y que si ponemos por los cálculos debería estar llegando antes de junio julio del 2023, así que técnicamente estaría ahí para que se pueda disfrutar del juego, así que son buenas noticias amigos, buenas noticias para los jugadores de este mítico juego y bueno gente, eh, eso es por ahora todo rápido eh, Ahora me voy a stripar un poquito, así que Bueno, un saludo y un beso a la cola, y de 3 mil puta. Los son mapaches son increíbles, son increíbles.